Abril, aguas mil en el campo gallego donde vivo y desde donde os hablo Bueno, seguimos con los enfoques globales aplicados a determinados temas eh, Hoy toca hablar de la identidad eh, colectiva en sus diferentes eh, formas Primero empezamos porque, por el significado de, del término e identidad cualquier diccionario nos da dos acepciones a la vez por un lado los rasgos que, que diferencian una colectividad de otra y también la conciencia que tiene de sí misma esa comunidad a sí mismo respecto a las, a las demás bueno, se puede hablar de identidad colectiva, de identidad individual, lo primero es lo que nos interesa, nosotros sabemos eh, para los que habéis estado siguiendo esta, esta serie y llegado hasta aquí, que el objetivo y lo subjetivo hay que investigarlos conjuntamente. Lo que llamamos historia mixta es obligado para hacer una, una, un estudio de, de las identidades históricas. Si no se ha hecho así hasta ahora, es, explica el que la historiografía no haya llegado hasta hace muy poco a, a estudiar este tema. ...de la identidad eh, colectiva en la, en la, en la historia. ¿no? Bueno, la historia tradicional la que menos... ¿no? ...porque se concentra en, en, en el individualismo eh, histórico... ...y cuando trata el tema de la comunidad nacional... ...lo suele hacer desde el punto de vista de la ideología... ...naturalmente de la ideología nacionalista. El hombre es un ser social y engendra una diversidad de comunidades sociales a la hora de estudiarlas, vamos a excluir aquí a aquellas asociaciones o religiones basadas en la afiliación en, en la adhesión salvo eh, con la excepción de, de que, del contexto histórico que, que, que muchas veces es discriminatorio entonces tiene relevancia historiográfica, creemos nosotros Las comunidades identitarias expresan en suma la cohesión social y al mismo tiempo la compartimentación objetiva y subjetiva de la, de la sociedad. Por lo tanto hay mucho campo que investigar. Eh, hemos definido cinco tipos de, de comunidades identitarias eh, en función de de, de su mayor o menor eh, relevancia eh, histórica ¿no? En primer lugar la estratificación social Es decir, hay que estudiar las orde, los órdenes Las órdenes, eh, bueno, según a lo que nos estemos refiriendo eh, Los estamentos, eh, las élites, los grupos sociales Y sobre todo las clases sociales Después vienen las naciones que hoy curiosamente con, a causa de la globalización, adquiere una nueva, una nueva actualidad. Podemos decir con rigor científico que hay naciones en todas las épocas históricas, claro son muy distintas entre una época y otra, eh, entre un contexto eh, natural, geográfico, histórico, eh, concreto respeto de otros. Eso, eso seguro, pero es un fenómeno histórico eh, por naturaleza. Además, sabemos que juegan la, eh, las naciones un papel relevante en la historia, junto con las con las clase, con las clases eh, eh, sociales. ¿no? Existe también una gran variabilidad ya lo dije antes, no solo por grandes épocas sino en un momento dado entre un lugar y otro, entre un momento y otro entre lo que es eh, la nación, eso es algo también que debemos tener en cuenta se trata en suma de un camino nuevo para que está poco investigado y que merece prestarle una gran a, atención. El, el tercer tipo después de la estratificación social y las naciones a las que queremos hacer referencia son los géneros. ¿no? La diferenciación de género tiene su origen pues, en los comienzos de, de la historia, aunque ahora hay investigaciones que demuestran que ya en la prehistoria había diferenciación eh, de género. Primero se empezó relativamente de una, eh, eh, recientemente, reciente la, la investigación que, se, que llamamos historia de, de las mujeres después se pasó a la historia de género mujeres y hombres y ahora se ha ampliado a lo que se llama la, la LGBT es decir eh, lesbianas gays bisexuales transexuales es decir una una, una diferenciación eh, eh, por género de género subdividido según las diferentes eh, opciones sexuales que existen hoy en día también objetiva y subjetivamente a lo que hay que añadir lo intersexual eh, y, y, y lo queer que es eh, digamos, la última adquisición en cuanto a esta clasificación que hacemos de la generación de comunidades según género y opción, y opción eh, eh, sexual ¿no? En cuarto lugar, tenemos que hablar de las etnias a la hora de hacer historia identitaria, eh, de las etnias que en el caso de Europa ah, serían las, las, las que existían antes de Roma y que, y que tuvieron continuidad incluso después de Roma y en la propia alta Edad Media y en caso de América Latina pues, y de América en general serían eh, la, las etnias anteriores a la conquista y a la colonización que, que en este caso han sobrevivido algunas de ellas en algunos países hasta hoy en día y juegan un papel histórico activo importante como el caso, en el caso de Bolivia y de, y, de, y, de, y de Ecuador que curiosamente los movimientos indígenas se, se reivindican como, como naciones ¿no? para beneficiarse de algo que está muy establecido eh, hoy en día Como es el derecho a la, eh, a la autonomía, cuando no a la, a la libre determinación de las comunidades eh, nacionales Un fenómeno antiguo, pero que hoy también como consecuencia de la globalización está de nuevo de moda. En último y quinto lugar tenemos que hablar de las minorías sociales, algo ya hicimos anteriormente, minorías de, sociales de tipo político o estrictamente social o, o religioso que, que sufren opresión de grupo y por lo tanto merecen muy especialmente la atención del historiador. ¿Metodología histórica para el estudio de, de las identidades? Bueno, algo ya hemos dicho. Yo creo que lo primero es imbricar lo objetivo y lo subjetivo, eh, lo interior y lo exterior, lo material y lo ideal. Marx decía, creo que fue en la ideología alemana, pero me parece que en otros textos también, que a una sociedad no se, puede creer, no se la puede creer por lo que dice de sí misma, es decir, que hay que estudiar sus... sus sus fondos, digamos, económicos, sociales, venía a decir. Bien, yo creo, enmendando algo parcialmente a Marx, que lo primero que hay que hacer es estudiar a una sociedad por lo que dice de sí misma. Es decir, estudiar lo racional, la conciencia, la ideología, estudiar lo emocional, eh, en el caso de las identidades, el sentimiento de pertenencia, estudiar lo, lo imaginario, es decir, los símbolos y las invenciones de tipo comunitario o nacional, naturalmente en conexión con los factores eh, objetivos, eh, asimismo claves, y en eso Marx tenía toda la razón, eh, que nos llevan a las condiciones económicas, naturales e históricas, históricos sociales, que crean y, y, y una, Un fenómeno nacional y que lo hacen evolucionar a lo largo de la historia Bien, eh, como decía antes ya que es un camino nuevo yo, eh, El análisis de las identidades históricas, yo creo que sí Es un campo de investigación inédito Porque el ámbito nacional, sobre todo de la nación-estado hasta ahora se, se ha hecho bien desde el punto de vista tradicional de historia político-ideológica Bien desde el punto de vista de las nuevas historias del siglo pasado pues Como historia económica-social En ninguno de los casos se ha estudiado la identidad en sí de una manera específica. Yo creo que simplemente tiene que ver esto con el abandono de la historia de las mentalidades, porque es obvio que no se puede hacer una historia de las identidades sin analizar las, las mentalidades de cada una eh, de estas comunidades eh, identi, identi, identitarias. ¿no? Eh, bien, hay que por lo tanto animarse ...estudiar las nuevas y viejas comunidades identitarias... ...cómo se forman, cómo evolucionan en la historia... ...qué futuro tiene pues, una comunidad nacional en un momento dado... ...sobre todo hoy, esto es muy, un tema de, muy de debate... ...con el auge de la, de la, de la globalización... ...con conclusiones además bastante eh, paradójicas... ...evitando en el caso nacional la confusión entre conceptos muy diferentes como por ejemplo nación, estado o nacionalismo son cosas muy distintas, en fin, sobre esto hay más que hablar lo haremos en ocasiones futuras que se presenten pero sobre todo hay mucho que investigar revisitando incluso investigaciones antiguas desde este enfoque de historia mixta como historia global que proponemos Referencias para saber más sobre este tema Yo daría dos conferencias y un texto Las conferencias son una, la primera son, que propongo son una reciente Historia, identidad y globalización, una videoconferencia Para un congreso organizado desde la Universidad del Alto en Bolivia Que he dado pues, al año pasado, en el año 2020 y después ya como, como caso específico y como ejemplo de aplicación para un periodo histórico anterior medieval, sabéis que soy medievalista, ¿no? y en cuanto a los trabajos empíricos, sobre todo me dedico a la, a la época medieval. Entonces la conferencia es la formación nacional de Galicia en la Edad Media que dicté en el año 2012 en la Escuela de Altos Estudios. De, de, de París y, y el libro cuya lectura propongo es el mío, el último, ¿no? que es la base material de la nación que está lleno de sugerencias y, y, y novedades para abordar eh, a lo largo de la historia este tema de la identidad nacional con ese sentido tan amplio al que, que yo vengo defendiendo y que además lo aprendí justamente aparte de mi trabajo empírico lo aprendí desde el punto de vista teórico leyendo a los fundadores del marxismo en sus fuentes eh, originales pleno de sugerencias y, y, de, y de novedades para digamos criticar el, el discurso, los discursos oficiales de tipo académico, teórico y político sobre ese tema de la cuestión identitaria de la cuestión eh, nacional, que como decía Marx hay que eh, poner sobre sus pies, no sobre su cabeza como está oh, hoy en día, sobre todo en el ámbito político Bueno, nada más, el episodio 34 versará sobre eh, el tema de la oralidad y su importancia para una in investigación global de la historia. No lo olvidemos, los pueblos hacen la historia. Hasta la próxima semana.